Entrevista al investigador Jorge Liébana, técnico superior en telecomunicaciones, técnico en radio y televisión y técnico en sistemas informáticos, asesor y colaborador del programa de televisión Córdoba Misteriosa. ¿De dónde viene tu afición por los fenómenos paranormales? El caso es que el, mi afición por la parapsicología, bueno, por los misterios en general... ...vienen desde que yo era pequeñito, porque en cierta ocasión pues pude ver con toda mi familia... ...un no, ni una luz en el cielo... ...aquello me llamó tanto la atención que cuando tenía apenas 9 o diez añitos... ...cuando mis amigos del colegio se compraban un pollicado por las mañanas... ...pues yo me guardaba ese dinero y con ese dinero me compraba pues la revista Más Allá... ...en concreto la colección Más Allá de los OVNIs que a día de hoy conservo... ...pero en concreto el tema de la psicofonía... ...lo empecé a experimentar, a investigar de alguna manera... ...hace escasos años... ...de hecho empecé pues como empezamos la mayoría... ...con la información general que casi todo el mundo tiene... ...pensando que para grabar psicofonías... ...hay que acudir a lugares encantados... ...sitios donde supuestamente ocurren fenómenos paranormales... ...y así fue como poco a poco me fui enganchando... ...lo fui haciendo cada vez con más frecuencia... ...y fui adquiriendo cierto material para poder... ...hacerlo con un poco de, pues, de fidelidad. ¿Cómo fueron tus comienzos en este mundillo? Pues, la verdad es que los comienzos fueron curiosos... ...porque, a ver, yo como ya he dicho antes, como la mayoría... ...pues empecé creyéndome el tema de que, pues, había... ...eran espíritus los que había por ahí, los que tú grababas... ...los que tenías que ir a sus casas donde ellos vivieron... ...a grabarlos y tal, mi blog, de alguna manera... Eh, ...se viene a nacer, viene a nacer... ...porque después de tanto tiempo... ...haciendo de casas fantasmas, entre comillas... ...para que nos entendamos... ...de pronto un día grabé una psicofonía... ...que por sus características y por su claridad... Me, ...me rompió un poco los esquemas... ...me rompió un poco los esquemas y yo decidí buscar... Eh, ...un poco de ayuda, un poco de soporte... ...porque ya empecé a querer saber más... ...ya no daba las cosas por hechas... ...ya no pensaba que fueran espíritu... ...aquí tenía que haber algo más... ...porque no me parecía normal lo que yo había grabado... ...creo el blog con el fin de conocer a más gente... ...que piense como yo... ...o como yo estoy empezando a pensar... ...cambiando un poco el chip... ...después de esto vendrían otra, otras muchas cosas... ...pero el caso es que el blog nace... ...precisamente con un pensamiento aséptico... ...porque mi intención es... ...intentar desvincular el fenómeno psicofónico de los espíritus en sí, que era lo que. el motivo por el que había nacido. Al principio, algunos seguidores me decían que. que vaya tela, que, que era un poco radical, que era un poco que no iba a tener éxito. Bueno, el éxito tampoco es algo que me que me importe lo, lo más mínimo, quien quiera lo lee, que no que no... Pero el caso es que con el tiempo eh, no me he desviado mucho de esa. de esa digamos ganas de ser aséptico y de, y de pensar. ...de una manera determinada o incluso de una manera cambiante y, y... ...cada mes o cada vez que pienso algo descubro algo, plantearlo a todo el mundo... ...está teniendo cada vez más aceptación, realmente me consta de alguien... ...de más de uno que ha empezado también a cambiar su forma de ver las cosas... ...ha empezado a experimentar, han perdido el miedo porque no hay que tener miedo... ...a grabar la psicofonía, hay que tenés miedo de uno mismo... ...entonces si no estás buscando nada malo no tienes que temer nada... ...y es curioso que... ...que al principio causaba de alguna manera impacto y rechazo... ...porque no estaba vendiendo fantasmas... ...como no lo vendo ahora, tampoco en el blog... ...pero cada vez hay más gente que está interesada... ...en este tipo de teoría, en este tipo de pensamientos... ...que yo voy que yo voy colgando y también muy pendiente... ...de ese tipo de grabaciones... ...me preguntan mucho por técnicas de grabación... ...me preguntan mucho por técnicas, otras técnicas de transcomunicación... ...como las psicoimágenes, como las voces directas de radio... ...y ciertamente estoy viendo una especie de cambio de corriente... ...en, lo, en el público normal, típico de, de este tipo de, de fenómenos... ...y del misterio en general... ...es que parece ser que están empezando a, a preguntarse un poco más las cosas... ...a querer saber un poquito más... ...es la impresión que me da a mí a raíz de, de cómo me está yendo el blog". ¿Hay muchos misterios en Córdoba? Eh, Córdoba encierra muchos misterios en sí es una ciudad muy antigua que ha, ha estado en manos de muchas civilizaciones eh, trae también consigo muchas leyendas fruto de pues del boca a boca, del paso del tiempo hechos que realmente han podido ocurrir pero que se pueden con el tiempo de alguna forma desvirtuar o magnificar dando lugar a, a leyendas que tenemos aquí sobre todo leyendas sobre apariciones sobre fantasmas o guardianes ...y todo ese tipo de cosas... ...pero claro, es lógico pensar que una ciudad... ...que ha sido tan importante en el pasado... ...y que es tan antigua y tan multicultural como esta... ...pues encierre muchos misterios y muchas leyendas. Háblanos de tu programa Córdoba Misteriosa. Córdoba Misteriosa TV... ...es una iniciativa de unos cuantos curiosos... ...que hemos tenido la oportunidad de a través de... ...las instalaciones y el personal y el equipamiento de... ...de una cadena local de aquí de Córdoba... ...que se llama Procono Televisión... ...que además es un operador de cable... ...pues nos da la oportunidad de poder grabar... ...un programa, un espacio... ...con los, pues con los medios que hay... ...y sobre todo centrándonos en historias... Que, ...que rondan por aquí por Córdoba... ...hablando de Córdoba, sabemos que hasta la fecha... ...no había algo parecido y, y la gente de alguna manera... ...lo estaba reclamando... ...ya que el tema de los programas de misterio... Está, ...es algo que está al alza... Y, ...y por suerte está teniendo bastante acogida... ...esto surge como, como, una, como iniciativa por parte de José Manuel Morales... ...que es el, eh, digamos el, el pionero en, en temas de rutas de, ruta de misterio aquí en Córdoba... ...tiene la empresa llamada Córdoba Misteriosa... ...de la cual yo también soy trabajador y, y colaborador... Y a raíz de ahí pues surge precisamente este programa, un programa que hacemos pues con ilusión, con los medios que tenemos. Nadie gana nada, nadie cobra nada por hacer estas cosas que hacemos. Lo hacemos con mucho gusto, con nuestro tiempo, con nuestros medios y sin otra intención que pues eso dar a conocer cosas que la, creemos que la gente está demandando y quiere saber sobre su ciudad, simplemente eso. ¿Cuándo se emite...? ...pues eh, eh, nuestro programa Córdoba Misteriosa... ...se puede ver los viernes a las nueve y media... ...perdón, a las 9 de la noche... Eh, ...en el canal PTV, pero claro es un canal local de, de cable... ...solo lo pueden ver unos pocos... ...así que los lunes siguientes a esas primeras emisiones... ...a las 9 de la noche... ...ya está disponible también ese programa... ...de hecho ahora mismo tenemos cinco, cinco programas en YouTube... ...para quien le interese verlo... ...y semanalmente iremos subiendo uno más... ...hasta que acabe la, la temporada... ¿Crees que el enfoque actual en televisión es sensacionalista? Depende mucho del programa, de quien dirige el programa y quien plantea el programa. Es cierto que generalmente sí. ¿Por qué? Porque mmm, se están hablando de cosas que no, normalmente no tienen solución, por eso precisamente son misterios. Entonces, hay quien quiere saber o que intentar poner solución en pensar, en una solución, a esos misterios, y hay, que son la mayoría, creo yo, que simplemente lo que quieren es disfrutar ...sabiendo cuáles son esos misterios, que le hablen un poco de ellos... ...muchos no quieren saber la solución, muchos solamente quieren... ...recrearse el oído, escuchando con lo que todo el mundo cuenta... ...con, lo, con las suposiciones o simplemente conociendo lo, los hechos... ...o los testimonios de las personas... ...eso puede dar lugar y creo que es lo que pasa... ...a que muchos programas de televisión que traten el misterio... ...lo traten de una manera... ...no voy a decir poco profesional... ...pero sí bastante alejada de la verdad... ...suponiendo que hay que tener en cuenta... ...que son periodistas básicamente... ...los que desarrollan esos, esos programas... ...los que los presentan, los que los dirigen... ...los que los realizan... ...y un periodista yo creo que su misión... ...precisamente no es desconcertar... ...sino todo lo contrario... ...ahora, mmm, si es un programa no de periodismo... ...no de investigación, sino de entretenimiento... ...pues como tal, se puede encasillar ahí, claro. ¿Todo vale para conseguir audiencia? No, el todo vale, no vale para nada... ...es decir, ni para misterio, ni para nada. ¿Todo tiene sus límites? Por supuesto que sí. Eh, como he explicado en la pregunta anterior... ...hay quien quiere conocer la verdad... ...y hay quien simplemente prefiere que le cuenten algo... ...que se lo dejen ahí, que le dejen pensar... ...o que simplemente no le hagan pensar... ...entonces puede ser de alguna manera justificable... ...que se presente algún misterio... ...algún hecho paranormal que haya ocurrido... ...algún avistamiento ovni... ...y se deja ahí un poco en el aire... ...y a lo mejor no se escarba lo suficiente... ...pero no me parece que no sea... Eh, ...que no, no deja de ser ético... Por, ...por el simple hecho de dejarlo así... ...sino porque hay mucha gente que lo prefiere así... ...que no quiere pensar y que no quiere saber... ...más allá de lo que le estén contando en ese momento... ...porque cuando termina ese programa... ...pues se va a otra cosa... ...ahora sí... Eh, ...jugar con el morbo, con el sensacionalismo... ...jugar con los sentimientos de la gente... ...sabemos de casos, de investigaciones muy sonados... ...muy famosos que salen en programas actuales... Eh, ...que van a investigar a casas porque la hija de tal... ...ha fallecido de una manera muy trágica o muy misteriosa... ...van cuatro o cinco personas, hablan de todo ese tipo de temas... ...me parece demasiado escabroso... ...hay que establecer una especie de, de límite... ...entre lo que es jugar un poco con la imaginación... O, ...o contar medias verdades... ...y lo que es ir ya por el morbo... ...porque para morbo ya están los programas de La Prensa Amarilla... ...ya están los programas sensacionalistas... ...pero el misterio no debe andar por ahí... ...no debe andar por ahí porque no le hace ningún bien... ...todo lo contrario, lo descalifica completamente... Gracias a programas americanos sobre fantasmas, se ha puesto de moda salir a cazarlos a sitios abandonados. ¿Crees que estos programas hacen daño a la seriedad que requiere el fenómeno? Eh, para empezar, están haciendo daño a las mismas personas que, que están, digamos, yendo a esos sitios. Porque vamos a empezar por lo básico. Lo básico es que nos están enseñando esos programas. ...que para obtener resultados y para vivir fenómenos paranormales... ...tenemos que meternos en una casa eh, que esté abandonada, que esté ruinosa... ...en un bueno, un monasterio, un psiquiátrico, un hospital, lo que sea... ...que están en estado total de abandono, totalmente inseguro... .incluso con agujeros en el suelo, te pueden caer cascotes encima... ...escombros por todas partes... ...eso es muy peligroso, eso hay que hacerlo... ...yo mmm, soy el primero que lo hace, también es verdad... ...lo llevo tiempo haciéndolo, pero por otros motivos... ...porque me gusta en sí la estética de, de los lugares abandonados... ...no relaciono eso con los fenómenos paranormales... ...me parece un error... ...y lo que sí realmente es un error... ...entrar como veo mucha mucha gente que lo hace en plan aficionado... ...entrar por la noche con cuatro linternas... ...un sitio que no han visto de día, que no conocen y que no... ...primero hay que pensar en la integridad, la seguridad de uno... ...porque al día siguiente hay que estar mmm, despierto... ...haciendo lo que haya que hacer y no jugar con eso... ...una vez dicho esto y advertido esto... ...que han pasado cosas que no es una advertencia tonta... Eh, ...no, no pienso que sea necesario acudir... ...a lugares supuestamente encantados... <coughs> ...para intentar vivir fenómenos paranormales... ...más bien pienso que todos esos fenómenos... ...sobre todo en el tema de la psicofonía... ...que es donde más me vuelco, la transcomunicación en sí... Eh, es incluso contraproducente porque mmm, los hechos al final están demostrando de alguna manera que una experimentación controlada en un lugar mmm, controlado, íntimo, conocido eh, y con mucha frecuencia y con mucha rutina, te va a acabar dando muchísimos mejores resultados eh, que el hecho de que tú te vayas de vez en cuando a un lugar abandonado a buscar un fantasma en concreto porque te han contado que se aparece. Hay que tener un poco de, de cabeza si queréis ir a esos sitios aquí. ...tener cuidado con dónde se mete uno... ...y por mi parte, mi opinión es que no, no... ...no va a pasar, en esos sitios no va a pasar nada... ...que no pueda pasar en cualquier otro lado. ¿Existen las casas encantadas? Como he dicho antes, yo personalmente... ...no creo que existan las casas encantadas... ...es cierto que siempre, como todo... ...procuro guardar un, un mínimo, un resquicio a la duda... ...porque yo... Es cierto que no he vivido nada especial en una casa supuestamente encantada, pero claro, también hay gente que cuenta que, que así ha sido, o sea que yo solamente puedo contar mi verdad, mi verdad es que yo pienso que no. Como he dicho antes, cualquier fenómeno paranormal puede pasar en cualquier lugar, en cualquier momento, pero claro, hay gente que no, hay gente que no piensa eso porque ha vivido realmente cosas que para ellos son inexplicables y son imposibles, precisamente en lugares encantados que de los que se habla, de los que se tiene leyendas, se tiene conocimiento. Así que mi opinión en este aspecto pues no tiene mucho, mucho sentido, es solamente mi experiencia personal. ¿Es quizá la psicofonía de los pocos fenómenos reproducibles? Bueno, si lo pensamos así como algo, un fenómeno, que al ser un fenómeno electrónico puede intentar reproducirse de una manera controlada, en unas condiciones determinadas, ...pero decir eso es aventurarse demasiado... ...porque para, para reproducirlo... ...digamos a nivel ya científico... ...para hacer pruebas en laboratorios de verdad... ...porque a ver, el método científico no es nada menos... ...que intentar reproducir un, un hecho o un supuesto hecho... ...hasta conseguir reproducir de manera controlada ese hecho... ...y, y tenerlo ya pues como, como prueba... ...como algo que realmente existe... ...pero mientras nosotros no sepamos cómo se produce esa supuesta voces, esa psicofonía, cómo vamos a reproducirla. Es decir, en qué ambiente, de qué manera, con qué aparataje, cómo se reproducen esas voces. Mientras eso no se investigue, no se, no se puede reproducir. Es decir, se puede llegar a controlar una grabación, a estudiar que en unas condiciones muy limitadas o, o casi imposibles se ha grabado algo, que también ha pasado muchas veces, eh, pero claro, reproducir ese fenómeno de manera controlada es imposible porque para reproducirlo hay que provocarlo y no sabemos de qué manera se produce ni se provoca. ¿Experimentas en casa o también en el campo? Pues experimento donde pillo, donde veo donde veo la oportunidad. Sí es cierto que suelo hacerlo mucho en casa porque me he vuelto un poco... ...no quisquilloso, no voy a decir que quisquilloso... ...pero sí más, más serio... ...a la hora de plantear técnicamente la experimentación... ...entonces el mejor lugar donde yo puedo hacerlo... ...es precisamente este local de ensayo en el que estoy... ...lo he utilizado alguna vez, me he venido sola... ...un lugar insonorizado, un lugar en el que a ciertas horas del, del día... ...según el día de la semana... ...tiene la seguridad que está solo... ...eso es un plus añadido a la hora de, de experimentar... ...pero cuando toca ir a, a experimentar... ...a grabar psicofonía en cualquier otro sitio también soy el, el primero que lo hace... ...en cuanto tiene la oportunidad, claro que sí. ¿Es peligroso experimentar en casa? Experimentar en casa requiere una rutina... ...requiere de alguna manera... Eh, ...hacer de manera habitual y constante... ...esa experimentación a fin de conseguir resultados... ...no quiere decir que por ser constante lo vaya a conseguir... ...pero está claro que es el camino... ...el problema es cuando esa constancia y esa decisión... ...se acaban convirtiendo en obsesión... ...a ver, una psicofonía nunca ha matado a nadie... ...una voz directa de radio, una psicoimagen... ...teóricamente al menos, claro... ...nunca ha matado a nadie... ...lo que sí ha matado gente y ha, y ha hecho mal con la gente... ...es la obsesión, pero ya sea esto... ...ya sea cualquier otro tipo de, de, de cosas... ...la obsesión, la adicción... ...el estar confundido, no tener muy claro... ...lo que estás haciendo... ...no conocer bien los aparatos que estás manejando... ...que te pueden dar algún tipo de susto... ...que puedes malinterpretar... ...y te puede sentir, te puede sentar mal, te puede hacer pensar cosas que no son... ...en fin, el peligro a la hora de experimentar en casa es nada menos que uno mismo... ...se puede hacer, por supuesto que se puede hacer... ...pero siempre con un control, con un rigor, con una tranquilidad... ...y cuando uno está pensando que se está empezando a agobiar o obsesionar un poco... ...lo puede dejar, porque los investigadores más famosos y más sonados... ...de tema de la psicofonía, por ejemplo... Eh, ...llegaban a tal punto de obsesión... ...que se tiraban meses y meses y meses... ...alejados del fenómeno... ...hasta que ya pensaban... ...que estaban de alguna manera desintoxicados... ...y lo retomaban... ...así que mm, experimentar en casa sí... ...pero como todo... ...con prudencia... ...con decisión, pero sin obsesionarse. ¿Se obtienen mejores resultados... ...en un cementerio? No lo sé porque yo no grabo los cementerios... ...no grabaría, vamos a ver... Eh, ...un cementerio... ...es un camposanto donde se entierra a los fallecidos... ...y los familiares van a, a velarlos... ...es un lugar de culto, un lugar sagrado, un lugar de respeto... ...y como yo mmm, pienso que la psicofonía... ...difícilmente pueden ser voces de los fallecidos... ...o directamente no pienso nada en concreto sobre ellas... ...para mí no tiene ningún sentido ir a, a un cementerio... ...a intentar grabar voces... ...y además me parece la verdad es que poco respetuoso hacerlo... ...por mi parte, ya cada cual que piense lo que lo que tenga que pensar hay alguna hora del día más propicia para grabar psicofonías sí claro la hora más propicia para grabar psicofonías siempre siempre siempre va a ser la que no tengas nada que hacer y nada en que pensar a partir de ahí la hora da igual la hora exactamente da igual más que hora es el momento porque sí que es verdad ...que para el tema de experimentar... ...tiene que ser algo muy íntimo, muy personal... ...que estés tranquilo, que no tengas... ...en ese momento, por lo menos no a corto plazo... ...una preocupación a la que le estás dando vuelta... ...que si te sientas a hacerlo, te sientas a hacerlo... ...con tranquilidad, pero concentrándote en lo que, lo que estás haciendo... ...o sea que esos son los momentos en los que hay que experimentar... ...porque quizás si no lo haces con esa actitud y de esa manera... ...no vayas a, a tener resultados... ...parece ser que, que influye muchísimo la actitud del que experimentas. ¿Qué métodos has usado para la obtención de psicofonías? Pues procuro, si me es posible, claro, si, si tengo posibilidades, probar todas las que van llegando a mis oídos, las que voy conociendo. He probado temas de, de experimentación con radio, de experimentación con psicoimágenes. He probado un poco de todo, muchas variantes a la hora, a la hora de grabar psicofonías, temas de uso de portadora de sonido. ...pero lo que pasa es que al final... ...también por falta de tiempo y, y por falta de resultados... ...al final siempre acabo experimentando básicamente con la grabadora... ...y si acaso ruidos de fondo como el ruido blanco... ...o frecuencias determinadas que, que yo piense que puedan ayudarme un poco... A, a, su, ...a hacer surgir esas voces... ...porque al fin y al cabo por muchas técnicas que haya yo pienso... ...y es un consejo que me dio un, un buen amigo... ...que... Tienes que centrarte en lo que te está dando resultados, que cuando estás abriendo un camino y estás consiguiendo resultados en ese camino, lo peor que puedes hacer es eh, dedicarte a otra cosa, aunque sea, aunque sea de, de lo mismo, aunque sea parecido. Hay que seguir ese camino hasta que ese camino se agota y luego ya probar otro. Así que de momento sigo prácticamente como empecé, a pesar de que he tocado varios palos. Mi grabadora, mis altavoces de, de ordenador, para, ...para emitir esos sonidos, ese ruido blanco, esa frecuencia, ...y ya está, resultados pocos, pero ahora mismo el, el único método... Por, ...a través del cual he podido obtener resultados. Escuché en tu blog una psicofonía que en un principio la diste por válida... ...pero más tarde no, ¿por qué? Pues por errores de novato, básicamente, errores de novato. Vamos a ver, recapitulamos... ...yo soy el típico cazador de espíritu... ...grabador en mano, sitios abandonados... ...que no se preocupa de conocer los aspectos técnicos... ...de los aparatos que está utilizando... ...para intentar captar psicofonía, ...y eso no es bueno, es tan negativo como que... ...al final, mmm, después de haber incluso editado un vídeo... ...y subido a YouTube, está todavía por ahí... ...con unas pues 10, 15 psicofonías... ...de una visita a un seminario abandonado... ...de la provincia de aquí de, de Córdoba... Tiempo después, cuando ya estoy empezando a tomarme el fenómeno un poco más en serio, a conocerlo más a fondo, me da por retomar todas esas grabaciones y me doy cuenta de que prácticamente todas eran para Pareidólias son eh, ruidos que parecen otra cosa o que nos hacen pensar que son otra cosa, como por ejemplo voces. ¿Qué es lo que pasaba? Mi grabadora es de una calidad pues, bastante limitada, las cosas como son, ...hay que conocer las características técnicas de esa grabadora... ...porque tienes que saber de qué manera graba cada tipo de sonido... ...así que yo cogí un día, en pleno cabreo... ...después de haber descubierto que, que me estaba equivocando... ...a la hora de analizar la psicofonía... ...cogí mi grabadora, me fui a un sitio donde había escombros... ...siempre hay escombros en un lugar abandonado... ...al que tú vas a investigar... ...y empecé a pisar, a pisar de maneras diferentes... ...a pegarle golpes a los cascotes, a pegarle patadillas... ...a subir, bajar escalones... ...todo lo que uno haría cuando está investigando... Un, ...un lugar que está abandonado, un lugar encantado... ...luego me fui a casa... ...con este la grabadora, escuché lo que había grabado... Pff, ...la cantidad de voces que tenía yo allí... Pff, ...una cantidad impresionante de voces... ...pero yo ya sabía de dónde procedían... ...entonces en ese momento decidí... ...que para tomarlas como prueba... ...o como posible, posible psicofonía... ...debían tener un mínimo en cuanto a calidad... ...en cuanto a claridad... ...por eso ahora, precisamente... ...a pesar de las horas y horas y horas que dedico al tema de grabación de psicofonía... ...pues solamente de todas las que tengo podría quedarme con... ...cinco o seis psicofonías... ...y encima... ...muy a mi pesar... No, ...no es que tengan demasiada calidad... ...sí puedo tener técnicamente la certeza de que ahí ha habido una inclusión... ...algo que no ha podido estar, que tiene sus propias características... ...pero vamos cuatro o cinco, cuatro o cinco voces de las cientos y cientos que yo creía tener en su día. Esa es una de las desventajas de tomarse un poquito más en serio el, el fenómeno, porque claro, desventajas para el que quiera tener una colección de, de psicofonías impresionantes. Yo no quiero eso, yo, es lo que hemos hablado antes, yo quiero saber la verdad. Si no la sé, por mí no va a ser seguro. ¿Cuál es la psicofonía que más te ha impresionado? ...la que más me ha impresionado... ...pues ya me impresionó en su día... ...hace muchos años cuando dieron un nene y la escuché... ...pero más todavía me ha llamado la atención... ...cuando tuve la suerte de conocer al, al autor de esa psicofonía... ...y me explicó, me explicó cómo, cómo la grabó... ...en qué circunstancias la, la grabó... ...incluso el mismo duda de, de, de que esa psicofonía... Mmm, ...no sea producto de un accidente... ...lo achaca, bueno, lo puede achacar a mi cosas. ...el caso es que esa psicofonía... ...es tremenda y es impactante porque está, se consigue a través de un generador de ruido... ...hemos hablado antes del tema de las portadoras y de los soportes para conseguir voces... ...y es una psicofonía que dice claramente... ...estamos al otro lado de la muerte". ...pasta por lo larga que es, por lo monótona en su cadencia... ...por el ser casi casi monotónica... ...sonar de, de una manera muy determinada, muy robótica... ...y desde siempre me ha, me ha llamado muchísimo la atención... ...esa psicofonía en concreto, muchísimas otras por supuesto... ...pero esa en especial y sobre todo después de haber podido... ...tener la suerte de hablar personalmente con la persona... ...que la, que la grabó y me diera las explicaciones pertinentes". ¿Qué diferencia hay entre usar una grabadora analógica y una digital? Un mundo, un mundo, vamos a ver. La diferencia básica entre analógica y digital reside en su manera de funcionar. Una grabadora analógica tiene un montón de componentes mecánicos, de, pues de correas de rastre, de poleas, la cinta en sí tiene que ir andando, los cabezales, pues, no tienen la fiabilidad que a día de hoy tiene, por ejemplo, una grabadora digital. Yo estoy seguro de que, de que en todo este tiempo que se llevan investigando la psicofonía, muchas de ellas han podido ser, no, no voy a decir un fraude, pero sí una mala interpretación, precisamente debido al funcionamiento característico de las grabadora analógica de, de cassé. Por ejemplo, a mí me pasó, yo, yo no las uso, yo las grabadoras de, de cassé. es verdad que no las uso, las he usado alguna vez y me han dado tanto, tantos problemas y tan poca confianza que... ...creo que fueron dos veces las que lo usé y, y las dejé ahí... ...las tengo como para disfrutarlas, para mirarlas... ...yo grabo con, con digitales... ...entonces una vez me pasó... ...que estaba poniendo a punto una de esas de cassette... ...precisamente para probarla... ...entonces pues ando probando, ando grabando y, y tal... ...una grabadora que no tiene radio... vale ...que no tiene un receptor de radio, no tiene nada... ...me da por grabar un par de minutos en silencio... ...para ver si si he, he limpiado bien los cabezales... ...el cabezal de borrado y todo eso... ...y cuando escucho lo que he grabado, lo que estoy escuchando es, es el partido Sevilla-Barcelona... ...un sábado por la noche, que, que además estaba retransmitiendo la cadena SER en aquel mismo momento... ...es decir, un aparato que no tiene receptor de radio, es capaz, es capaz de recoger mmm, debido a, a defectos... en la compatibilidad electromagnética, que no estén bien aislados... ...que los componentes no sean lo bastante buenos, lo bastante fiables pues había recogido, había grabado una emisión en, pues de 93.5 MHz, supuestamente con una circuitería que, que trabaja con bajas frecuencias, que bajas frecuencias son frecuencias de sonido que te va a llegar a los 20 kHz, no te va a llegar más. Si eso me pasa, si un, un programa de radio se puede colar en una grabadora analógica convencional, ...que no se puede colar... ...entonces para mí son totalmente descartables las la analógicas... ...y las digitales... ...también cuidado con ellas porque dentro de las digitales... ...las habrá con más calidad y con menos calidad... ...pero en general... ...lo digital te va a dar mucho más fiabilidad que lo, que lo analógico. ¿Qué es una portadora? ¿Portadora? Pues... ...portadora en frecuencia, por ejemplo... ...a la hora de, de emitir, vamos a poner una... ...una cadena de radio, ¿vale? una emisora de radio... ...pues tiene asignada una frecuencia... ...para que luego se pueda sintonizar en un aparato... ...y tú puedas escuchar lo que se está emitiendo... Desde, ...desde el centro emisor... ...¿cómo viaja esa información, ese sonido... ...que está que está produciendo la emisora... ...para que tú lo puedas escuchar en casa?... ...¿de qué manera viaja? ...pues con una portadora precisamente... Tenemos por una parte la, la información de tipo radioeléctrico con su, con su frecuencia y sus características y esa información se encierra, se encrista en una, en una digamos emisión más potente y, de, y con una frecuencia muchísimo mayor que, que permite, que encierra de alguna manera y hace de vehículo de esa información general y va a parar al receptor de radio. Luego en ese receptor de radio esa portadora se elimina. ...dejando simplemente la, la información original que es la emisión de radio. Pues ese vehículo que transporta el mensaje de un lado a otro, eso es la portadora. ¿Por qué entonces se le llama portadora al ruido blanco o cualquier otro soporte acústico? A ver, se le llama comúnmente portadora al, a cierto tipo de ruido o de sonidos que se cree y se aconseja usar... ...para facilitar el fenómeno de la psicofonía... ...realmente la portadora en sí... ...el término portadora es lo que yo acabo de explicar... ...la portadora no es nada menos que un vehículo... ...a lo que se refiere con eso es al... ...por ejemplo el ruido blanco... ...el ruido blanco que precisamente se llama ruido blanco... ...porque al igual que la luz blanca... ...tiene todas las frecuencias de, de luz... ...pues el ruido blanco... ...tiene digamos toda la gama audible de, de, de frecuencias... Entonces se piensa que, por ejemplo, ese ruido blanco, ese soporte, es capaz de ayudar de alguna manera a que esas voces surjan. Eh, se cree que porque o bien se transportan a través, a través de él, y por eso se hace llamar portadora, y, o otra opción es que esas voces puedan de alguna manera modular, trabajar con ese sonido que está quedando ahí en el aire, manejarlo, modularlo, ...y crear una voz a raíz de él... ...como si nosotros tenemos por ejemplo... 10 taquitos de plastilina de 10 colores diferentes... ...con los cuales pues podemos hacer infinidad de cosas... ...simplemente cogiendo un taco... ...cogiendo dos colores, cogiendo tres colores... Dejando el, ...dejando el resto... ...eso sería la definición quizá de portadora... ...o de soporte sonoro. ¿Por qué suele usarse como soporte... ...el ruido blanco de la onda corta? Eh, ¿Por qué se usa sobre todo la onda corta... ...a la hora de experimentar con TransRadio?... ...pues yo cuando empecé con, con estas cositas... ...con estas experimentaciones... ...me empapé un poco de las características de propagación... ...de la onda corta... ...vi que era bastante peculiar... ...bastante diferente en cuanto a modulación... En cuanto a, ...y en cuanto a la forma de propagación de, de esa onda... ...es diferente a lo que tenemos aquí habitualmente... ...que es la onda media... ...o es la, la FM... ...pero realmente no, no por ver que fuera peculiar... ...llegué a ninguna conclusión... ...entonces, ¿por qué usan... ...muchos de los experimentadores, la onda corta... ...para, para experimentar con el método de TransRadio... ...para intentar conseguir voces directas... ...pues seguramente, como dicen algunos, lo soñaron... ...como dicen otros, las voces se lo dijeron en sueño... ...y como dicen otros, las voces se lo dijeron en su grabadora... ...es lo único que pienso. Háblanos del Spiricom. El Spiricom, pues bueno... ...antes he comentado que algunas técnicas de de transcomunicación son dadas nada menos que por, por las voces, eh, aquellos supuestos espíritus, supuestas entidades que dejan que nos dejan mensajes en la grabadora. A veces esos mensajes resultan ser de tipo técnico, nos van guiando hacia un mejor contacto y eso es lo que le pasó, a por ejemplo, a William O'Neill, que acabó diseñando un experimento que llamó Mar 4, el espiricón, ¿En qué consistía el electricón? Pues mmm, básicamente era una estación y a la vez un receptor de radio, una idea tan sencilla como esa, se emitía un canal de radio a una frecuencia determinada, creo que en contra de lo que se piensa, según lo que pude ver en una documentación recientemente, transmitía alrededor de los 91 MHz en FM, cuando siempre se ha pensado que transmitía en onda corta alrededor de los 29 MHz, que ya es bastante alto de por sí para la onda corta, y el caso es que eh, lo que se emitía y luego se recogía dentro de ese mismo aparato, haciendo que, que todo quedara prácticamente ahí, era una serie de frecuencias que habían sido estudiadas para que esas supuestas voces cogieran esas frecuencias, que creo recordar que eran 13 frecuencias y todas dentro del, del espectro del espectro auditivo humano, para que esas voces cogieran esas frecuencias, y, igual que nosotros tocamos pues, un instrumento como una guitarra que tiene seis cuerdas y según lo que toquemos uno de una forma o de otra, modificaran esa transmisión de esas frecuencias constantes para producir una voz, podés hablar a través de esa frecuencia, que esa frecuencia ya modificada entraran de nuevo en el aparato, se descodificaran, se demodularan y apareciera pues, el mensaje tal y, como, tal y como fue, tal y como se presentaron las supuestas pruebas, las supuestas conversaciones entre William O'Neill y un tal Doctor Muller, del que más tarde se supo que fue un si mal no recuerdo, un ingeniero de la NASA, creo que de origen alemán, puede ser. No, no recuerdo bien. Pero bueno, el caso es que eh, técnicamente era así como funcionaba. Un emisor con una emisión muy concreta de frecuencia, en ese espacio de, o no se sabe cómo, se modifica esa frecuencia que está siendo emitida y luego al ser demodulada, las frecuencias aparecen en forma de mensaje y conversación. cut them down to a level that won't... Uh ¿Cuál es tu posición en relación a la procedencia de las voces? Es muy curioso porque casi, casi, mes a mes, cada mes que pasa voy pensando una cosa diferente. ¿Por qué? Porque yo mmm, al principio pensaba lo que piensa realmente casi todo el mundo, porque es lo que tienes más a mano, lo primero que te cuentas, lo primero que te vas a encontrar cuando buscas información. Son voces de seres fallecidos que, bueno... Pero cuando indagas un poco más, empiezas a tocar un... ...un poco en terrenos que nadie suele tocar... ...como por ejemplo, querer saber... ...un poco más de lo que te están contando... ...empezar a tocar por tu mismo ese fenómeno... ...ya empiezas a plantearte otras cosas... ...empiezas a plantearte otras hipótesis... ...empiezas a conocer a otro tipo de gente... ...que también ha pasado por ahí... ...por donde tú vas y plantea... ...alternativas... ...que podrían, podrían ser perfectamente válidas... ...entonces a día de hoy... ...realmente no tengo una posición... ...respecto a lo que puede ser el origen de esa pose... ...es verdad que últimamente pues me da debido a ciertas charlas... ...que tengo con, con ciertas personas en, por Facebook sobre todo... Eh, ...me da por pensar últimamente que la mente de quien experimenta... ...de alguna manera influye e influye mucho más de lo que nosotros pensamos... ...ya no sé si es que es el origen o la que provoca esas voces... ...o de alguna manera hace de puente con algo para provocar esas voces... ...lo que sí parece ser innegable a día de hoy es que el, la mente, la actitud, los pensamientos del experimentador son imprescindibles a la hora de, de conseguir grabar la psicofonía. ¿Hasta dónde te gustaría llegar en el mundo de la transcomunicación? Pues... la verdad es que a ninguna parte en concreto. Como ya he dicho antes, mi blog, por ejemplo, y mi, mi interés real ya por, y más técnico por el tema de la psicofonía nace a raíz de empezar. ...a cuestionarme mis planteamientos iniciales... ...una vez que inicias ese camino y te propones a ti mismo... ...que vas a ser totalmente neutral, totalmente aséptico... ...que al fin y al cabo lo que te interesa... ...es conocer lo más posible del fenómeno... ...tratarlo como se merece, con, con respeto, con cautela... ...controlar todos los medios técnicos... ...intentar de alguna manera no malinterpretar las cosas... ...no malinterpretar resultados... ...pues hasta dónde me gustaría llegar todo lo que se sea para llegar porque una vez que inicias este viaje así de esta manera eh, ya lo que quieras es saber las cosas ya te da un poco igual a, a mí me ha llegado, en ocasiones lo pienso me ha llegado a dar un poco igual lo que sea al fin y al cabo mira que si al final son espíritus de verdad mira. pero mira que si al final es una, una tontería una tontería como un piano pues bueno, la verdad es que me daría por satisfecho igualmente si lo conociera no creo que lo vaya a conocer pero me daría por satisfecho Tiempo de misterio un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com. En busca de la verdad.